SERCA es una cooperativa de iniciativa social, sin ánimo de lucro, y el ámbito de trabajo de cerca es los servicios sociales y las acciones, los proyectos sociales. De hecho, nosotras ya estábamos trabajando en el ámbito un poco que habíamos escogido a través de los estudios que habíamos hecho en la universidad. Somos trabajadoras sociales, psicólogas, luego se incorporaron como socias personas del ámbito del trabajo domiciliario, todos son personas del ámbito social de alguna manera. Yo creo que es una de las mejores plenitudes que puedes tener dedicarte y poderte ganar la vida de lo que te gusta y de lo que te realiza. Hay otros, son muchos ámbitos que contemplar, pero yo creo que es una parte... pasamos muchas horas en el trabajo, dedicamos muchas energías, ilusiones y esfuerzos al trabajo, y si te puedes mantener el trabajo vivo en motivación, en interés, y te realiza y además te puedes ganar la vida para pagar las facturas, pues yo creo que es un factor importante. La gente quiere vincular mucho la búsqueda y la orientación profesional a cómo está el mercado laboral, entonces yo sí que les aconsejo que el mercado laboral es muy inestable, es una montaña rusa, si ahora decides hacerte enfermera porque ahora hay trabajo aquí, pues no sabes, de aquí 10-20 años, si no te gusta, te habrás encadenado a una cosa que no tiene nada que ver contigo y que no quiere decir que vayas a tener trabajo toda la vida. Me enfoco mucho el hecho de separar mucho lo que es el mercado laboral de lo que es la persona propiamente, sus intereses, sus motivaciones. Y entonces, por supuesto, siendo consciente de lo que me motiva y me interesa, por supuesto, pues si tengo que escoger dedicarme a otra cosa porque no hay, pues ya... Pero yo creo que es bueno y es muy positivo ser consciente de lo que te gusta, de lo que te interesa en el ámbito profesional. Aunque al final decidas estudiar otra cosa o trabajar de otra cosa porque no puedes ganarte la vida en eso. El hecho de que... Claro que tener una empresa o una cooperativa que es propia tiene muchos riesgos y muchas bueno, dificultades y obstáculos que tienes que pasar para tirar adelante. Pero sí que también es verdad que el hecho de que la entidad sea tuya y puedas, en cierto margen, pues, encontrar huecos y reivindicar cosas y siempre estar en activo y proactivamente con lo que haces aunque por supuesto trabajas para administraciones y trabajas para clientes y te tienes que ceñir a lo que te demanda el cliente o la administración, pero el hecho de que la entidad sea propiamente tuya y pertenezcas a ella y tengas el margen este de aportar proactivamente siempre, creo que es positivo. Vale la pena arriesgarse... Pero también creo que es bueno hacer un buen plan de empresa al empezar y antes de empezar, no al empezar, sino antes de empezar y hacer un buen trabajo de reflexión y que te pueda ayudar a alguien que entiende de gestión empresarial, sea la fórmula que escojas, si es cooperativa la que escojas y que sepas bien valorar pros y contras antes de tomar la decisión. O sea, que esto de abrir una empresa, como abrir una persiana y a ver qué pasa aquí con no sé cuántos trabajadores, yo creo que es bueno para tu salud mental y laboral en todos los sentidos, antes de tomar la decisión de abrir cualquier empresa, con socios, sin socios o como, como cualquiera considere oportuno, Creo que, que es bueno hacer un buen plan de empresa y asesorarte bien de cómo lo vas a gestionar, qué liquidez vas a necesitar y que tengas en cuenta todo eso para... no sé Aquí nos viene gente que tiene unos ahorrillos y se quiere tirar a la piscina y dices, ostras, antes de tirarte así tan a lo inconsciente, míralo bien y valora bien qué mercado vas a poder atender, si te vas a poder ganar la vida... Pero por supuesto el riesgo de dedicarte a lo que te gusta es un riesgo que vale la pena. Lo primero es el autoconocimiento. Hay gente que es más, se bloquea más y es más resistente y hay gente que ya es algo que ha ido trabajando a lo largo de su ámbito personal y no le incomoda. Y una vez has hecho ejercicios o has utilizado instrumentos de autoconocimiento, también es bueno que Identificar lo que son los valores profesionales, porque valores laborales y profesionales mucha gente tampoco sabe a qué se refiere. ¿Qué se refiere? ¿Qué te hace más feliz ganar mucho dinero? ¿Te hace más feliz hacer algo que te gusta? ¿Te hace más feliz trabajar con gente? A veces también es necesario identificar qué son los valores, qué son los intereses, para que la gente lo pueda ubicar con, con su propia percepción y auto, autoconocimiento. Yo creo que hoy en día, y sobre todo en los jóvenes, ¿eh? que estarán muy informados, pero a veces pobres, no sé si es por sobreinformación, están no sé si es saturados la palabra o están más desinformados que nunca, porque la saturación de información no quiere decir que estés informado. Y muchas veces realmente los jóvenes te llegan como que no saben, como muy perdidos en todo, porque Internet te informa mucho, todo te informa mucho pero tú estás en medio y no sabes de toda aquella debacle dónde estás tú. Yo sí que les aconsejo que si logran identificar lo que les gusta, lo que les interesa y lo que les hace feliz, tienen mucho ganado. Y si identifican eso, tomen la decisión que tomen, que quizás es a mí me gustaría ser pintor de cuadros, eso es lo que me hace feliz, pero no me voy a poder ganar la vida en esto y decido ser... ¿Conductor de camión? No sé. ¿Podrán vincular de alguna manera esa energía que tienen hacia pintar cuadros, por ejemplo, en su tiempo de ocio? ¿O lo podrán vincular a alguna cosa que les complemente el hecho de no estar haciendo cada día quizás lo que les gusta? Yo creo que es importante para tomar la decisión y es difícil llegar a ese punto, de ¿eh? decir es esto lo que me gusta y es esto lo que me hace feliz o es esto porque también tienen que probar y hacer prueba ensayo ¿no? Es muy bonito ver que una persona pues, que no se pudo sacar el graduado, por ejemplo, en su momento, por circunstancias X, ha tirado adelante una familia y te viene a los cincuenta y pico y consigue romper ese, ese límite de cristal, y dice, me voy a estudiar, me saco el graduado. Y luego viene contenta diciéndote que ahora se atreve a opinar en una cena, por ejemplo, con su familia eso es una, pasada. es una cosa que desde fuera dices, se ha sacado el graduado y ya está. Pero ver el proceso personal de esa persona, de que limitaba mucho su contexto y su autoestima y su incluso participar en una cena con amigos, ¿no? Y ver que dices, me he sacado el graduado, eso me ha dado una satisfacción y un plus que es insuperable. Me atrevo a opinar. Eso es como una flor que cuando ya se empieza a abrir y decide que se va a abrir, ya no la cierra nadie. Entonces, para mí es lo más bonito. Es importante identificar lo que te hace feliz lo que te gusta y al margen de eso, las decisiones luego es probable que no tengan nada que ver porque si decides vivir en un entorno, pues que no vas a poder ganarte la vida. Por supuesto, vas a tener que decidir pues, planes B continuamente pero eso no te lo quita nadie y formarte de lo que te gusta, eso tampoco te lo va a quitar.